Hola, hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos amigos, bienvenidos a esta charla, a esta plática, a esta conferencia que vamos a dar aquí en Ciudad Victoria, Tamaulipas, la tercera de seis pláticas. Eh, bueno, la verdad es que el tiempo no nos acompaña porque pareciera que cada jueves que venimos a dar la plática llueve, pero no importa, aquí estamos los que tenemos que estar, yo les agradezco a ustedes que hayan venido, me estén acompañando y les agradezco a ustedes también que están detrás de la pantalla, que bueno, sigan viendo nuestros videos y que nos sigan eh, pidiendo que publiquemos cada semana. Pero, como eh, acababa de decir hace un rato a, la, a las personas que estaban aquí, eh, los videos de manifestación mística, las charlas que voy a dar, van a ser subidos cada 15 días, por lo menos estas seis conferencias y bueno ya veremos el año que viene qué programa vamos a tener pero el tema que nos convoca hoy es más que interesante la verdad les decía a las personas que estaban aquí yo estoy feliz de abordar este tema estoy feliz de darle el reconocimiento que merece y el lugar en la historia que nunca jamás debió de perder este movimiento esta agrupación esta también llamada secta cristiana, porque ha sido importantísima en la historia de la humanidad. Ha sido importantísima principalmente aquí en Occidente. Y no solo porque ha marcado en muchas instancias el mal proceder de la Iglesia romana, y ya lo veremos con más detalle, sino también han sido custodios y han resguardado a través de los siglos de manera abierta y también de manera oculta las verdaderas enseñanzas y el conocimiento profundo de nuestro amado Maestro Jesús. Y bueno, este grupo de cátaros que comenzó allá por el siglo XI y XII estamos hablando del año 1100 aproximadamente después de Cristo eh, ellos se hacían llamar los hombres puros esos hombres puros luego fueron calificados o etiquetados como cátaros, que también significa aquellos que buscan la pureza. Fueron también llamados albigenses y no solo porque eh, había una ciudad ahí en Occitania que se llama Albi, sino que eh, alvino, bueno, ustedes saben que les llamamos a las personas que, que están todo, eh, que tienen el pelo blanco y, y son de tez muy blanca. Eh, estos albinos o alvigenses y está lloviendo fuerte, espero me escuchen. Estos alvigenses tienen una larga data y una larga historia respecto a cómo llegaron a Occitania. Occitania es el centro sur de Francia. Eh, es un lugar y es un sitio donde el clima realmente es muy beneficioso, muy positivo Había una prosperidad inmensa en esos tiempos De parte de los señores feudales que eh, poseían tierras en esa región Y ellos no estaban muy de acuerdo con aliarse al rey francés de aquel tiempo Eran independientes entonces ellos mismos protegían también a, a los cátaros que eran rebeldes, puesto que no se plegaban a la iglesia romana. Y entonces, claro, había ahí una, un entendimiento maravilloso, excepcional, somos independientes, somos pacíficos, somos prósperos, no necesitamos de fuerzas externas. Pero claro las fuerzas oscuras, las fuerzas negativas jamás se detienen y encontraron, y ya lo vamos a ver más adelante, la razón, el motivo y eh, crearon la, la acción esta que se llama ahora de falsa bandera, ¿sí? un acontecimiento que les dio motivo y les dio razones para invadir Occitania y perseguir y masacrar a toda estas personas, y no solo incluidos cátaros, sino gente inclusive católica, romana, fue masacrada. Ya vamos a ver con más detalle. Bueno, además de ser llamados albigenses, fueron llamados patarines en Italia. Y también lo vamos a ver más adelante, ¿por qué patarines? Eh, no solo porque en Italia hubo un movimiento unos años antes, de rebeldía frente a la iglesia romana y le llamaban patarines sino esencialmente porque utilizaban también la cruz paté la cruz paté es muy conocida por los templarios es esa cruz no que se ensancha en las puntas eh, bueno el origen fue cátaro y por supuesto el origen de los cátaros en base a por qué adoptaron ese único símbolo porque no aceptaban ningún símbolo para referirse a, a, a la divinidad o referirse a Jesús, eh, es realmente muy excepcional, muy profundo, muy maravilloso y ya la vamos a ver. Entonces por eso, paté, patarines, también fueron llamados en Italia. Otro de los nombres a los cuales se les conocía a los cátaros era la secta de los tejedores. Así fueron conocidos. Y se les llamó así porque ellos pasaban mensajes de una comunidad a otra, a través de sus tejidos, en un código binario que ellos mismos conocían. Fíjate que es extraordinario. Pero además, y ya viéndolo en un aspecto más profundo, a ellos les encantaba que se les llamara tejedores, porque buscaban y eran conscientes de que debían tejer las vestiduras del alma para poder alcanzar la realización y la trascendencia de este mundo material. ¿sí? Por eso eran también llamados tejedores. Fue todo un intento en aquel tiempo y en aquella época de realmente cambiar el tipo de sociedad que teníamos. Eh, cambiarlo radicalmente en una visión que hoy llamaríamos súper, súper adelantada. Por supuesto, fracasó, fracasó gracias a, a, a la presión, persecución, cruzada e inquisición, eh, liderada por la iglesia romana y también, por supuesto, apoyada por los príncipes, condes, varones, marqueses y reyes que ambicionaban esas tierras y ambicionaban las inmensas riquezas que existían en esa región de Occitania les traigo a su memoria que Francia en, aquellas, en aquellos tiempos estaba dividida en el norte estaba la, la Francia que conocemos o Tierra de Oc y en el sur Tierra de Oc, por eso Occitania ¿sí? era el idioma, era la lengua a la cual ellos hablaban bueno ¿De dónde surgen o cómo es que aparecen estos cristianos excepcionales, esencialmente gnósticos? Tenemos que retrotraernos miles de años atrás y la raíz más eh, cercana en lo que respecta a nuestros conocimientos la podemos hallar en el zoroastrismo. Allá en el año 8500, o mejor dicho, hace 8500 años atrás, o 6500 antes de cristo esta eh, religión o esta doctrina que se dio a conocer por afganistán hace 8500 años bueno sustentaba que existía un solo dios y era Auramazda. Mazda ¿Sí? así que no se crean que fueron los judíos los primeros monoteístas no ya existía ese, ese conocimiento y esa práctica y esa espiritualidad muchos siglos o muchos milenios atrás, antes que el judaísmo se creara. Y luego podemos remontarnos a épocas más recientes, como hace 4.000 años atrás, <ríe> al yacidismo, ¿no? Que también derivó del zoroastrismo. Eso nos podemos instalar en el Kurdistán, fíjense. Del Afganistán pasamos a, al Kurdistán, ahí, norte de Irán, de Irak sur de Turquía, hay también norte de Siria, toda esa región donde hay pleito y hay guerra. Bueno, ahí encontramos inclusive hoy en día el yacidismo, ¿sí? que es la religión oficial o la creencia oficial del Kurdistán, un país que desde hace milenios viene luchando por su independencia. Ellos son muy gnósticos también, tienen muchos conocimientos de la transformación, y del desarrollo de ese potencial del ser humano. Recuerden que cuando hablamos de Gnosis, estamos hablando del conocimiento interior. Gnosis significa eso. ¿sí? Luego pasamos al 200 después de Cristo por el maniqueísmo, eh, que dio origen en Persia, 200 después de Cristo, dije, eh, por mani. Este profeta que predicó también muchas de estas enseñanzas gnósticas a través del maniqueísmo. Hoy se le llama maniqueo aquel que ve la vida de forma dual, que no tiene matices, o que es blanco o es negro, o que es bueno o que es malo. Pero realmente no es así, el maniqueísmo no era o no tenía esa visión tan estrecha como la que nos quieren hacer creer ni tampoco el zoroastrismo y ni tampoco el gnosticismo y mucho menos el catarismo no, no, no, ya lo vamos a explicar mejor a qué se refiere con esa dualidad que es tan característico y que le dio nombre ¿sí? y en lo que respecta a cuando enunciamos que alguien es maniqueo no seguimos entonces tiempos más recientes los paulicianos en el 600 después de Cristo, ahí por Armenia, ellos fueron los primeros que cristianizaron la enseñanza o el entendimiento o la comprensión de la gnosis O mejor dicho, pusieron el nombre de Cristo porque comprendieron y entendiendo que la, entendieron que las enseñanzas profundas de Jesús, aquellas que se dieron a conocer a través del Evangelio de Santo Tomás, de la cual tenemos ahí ese video tan visto en nuestro canal y que también reforzaron el Evangelio de María Magdalena la cual la vamos a leer completito, ya que no hay mucho pero sí es importante que lo analicemos un poquito y que lo recordemos porque María Magdalena también escribió su Evangelio y también se cuenta que estuvo por esas regiones de Occitania, sur de Francia ¿Sí? Ya vamos a hablar de eso también. Eh, los paul paulicianos, entonces, ahí en Armenia, dijeron, ¡ah caray! Toda esta enseñanza que nos viene de Oriente, que nos viene de Afganistán, de Irán, del Kurdistán, toda esta enseñanza se pliega total y absolutamente al cristianismo. De hecho, viene de, más de Oriente inclusive, el propio budismo es gnóstico, ¿sí? Y todas coinciden y todas siguen sosteniendo las mismas enseñanzas fundamentales. Yo les decía a las personas que están aquí que, claro, los milenios van pasando, las culturas van creciendo, desarrollándose y muriendo, pero la sabiduría siempre va permaneciendo. A pesar de que la llamemos de diferentes maneras y a los dioses le pongamos diferentes nombres, o a los profetas que nos dan a conocer toda estas enseñanza sean diferentes, pero la sabiduría es la misma. Luego de los paulicianos, en Armenia tenemos a los bogomilos, ¿sí? que son la fuente más directa del catarismo. Bogomilo significa querido o amado por Dios. Miren qué hermoso. Eso ocurrió en Bulgaria y en Albania, ahí en Europa del Este. Entre Bulgaria y Albania, Ahí surgió eh, el bogomilismo y ahí también comenzaron a surgir los primeros cátaros, que, por supuesto, fueron la evolución del bogomilismo. ¿sí? Y entonces ya nos encontramos en el año 1167. Ustedes saben que siempre es bueno ubicarnos un poquito en la historia y... Es bueno que les pase a ustedes esta información por si quieren hacer sus propias investigaciones y, y sepan corroborar todo lo que venimos transmitiendo aquí. Y ahí se hizo el primer concilio cátaro, sí, en 1167, en Saint-Félix de Caramán, y ahí se determinó que iban a existir cuatro diócesis y se eligieron cuatro obispos. Los cuatro únicos obispos que tenemos conocimiento que tuvieron los cátaros, puesto que ellos eh, ya se desarrollaban en, o se daban a conocer como perfectos o como diáconos. ¿Sí? Los perfectos eran aquellos que ya se habían iniciado en los misterios mayores y ya tenían una conciencia y una comprensión muy iluminada de la realidad, de la verdad. Los diáconos eran los sacerdotes que iban comenzando, que se iban iniciando, que ya querían adentrarse si querían llegar a perfectos. Y por supuesto luego estaban los oyentes, los practicantes ya eh, no tan comprometidos, pero que aprendían mucho de esta gente tan comprometida y tan sabia con estas enseñanzas. Y bueno, estas cuatro dioses cátaras, cátaras se establecieron la diócesis de Albí, de Toulouse, de Agen y de Carcassonne. Todo eso está en el sur de Francia. ¿no? Todo eso en ese tiempo estaba eh, regido por los señores feudales. Esta región de Occitania, como les decía, eh, siempre tenía un espíritu independentista muy grande. ¿no? Era poco guerrera y, eh, fíjense ustedes, practicaban la igualdad de género los hombres y las mujeres eh, ya que eran enseñados o eran eh, aprendidos por los cátaros que les decían que los hombres y las mujeres éramos eh, iguales y que más allá de, de nacer en un cuerpo masculino o femenino el alma podía estar en uno o en otro cuerpo en las sucesivas vidas que podía llegar a tener porque sí, así es, los cátaros como toda todo conocimiento gnóstico, también tenía en cuenta la reencarnación. ¿Sí? ¿Cómo no tenerlo? Porque además, cuando uno trabaja un poco en su interior, lo empieza a recordar. Empieza a tener grandes certezas de que no es la primera vez que venimos a este mundo. Y entonces, claro, esta región también tenía una gran bonanza económica y era la envidia, como les decía, del norte del país, que practicaba la lengua oil, ¿sí? a diferencia de la lengua Oc, ok, del sur. Diferencias que había. Eh, y el contenido espiritual que los cátaros tenían, su prédica era similar e imitaban a los primeros apóstoles. Era muy, muy a rajatabla las enseñanzas cristianas dadas por el mismo Jesucristo a las cuales ellos querían llevar adelante. Decían que el creador de la Tierra, o mejor dicho, el creador de esta realidad material de tercera dimensión, era Satán. ¿Sí? ¿Por qué? Cuando nos referimos a Satán, ¿qué es lo que eh, damos nosotros a entender qué significa? Es el adversario, el adversario del espíritu. Y uno se ponía del lado de Satán, del adversario del Espíritu, cuando uno manejaba su vida teniendo como prioridad las cosas materiales. Uno estaba desfogándose en vitalidad, en energía, en intención, en fuerza, en dirección a condiciones que nunca nos iban a liberar, sino todo lo contrario, nos iba a esclavizar. Eso ya lo decían los cátaros en aquellos tiempos y todo gnóstico que tenía ciertas bases y cierto crecimiento interior. Además, por supuesto, entonces, eh, ellos decían que Jesús vino a salvar a aquellos que buscaban la perfección, solo aquellos que anhelaban y aspiraban la verdad, solo aquellos que tenían oídos para escuchar y ojos para ver. Todo lo contrario, eh, por supuesto, de lo contrario, mejor dicho, las almas tenían que venir una y otra vez a este mundo. Y además, además, eh, para los cátaros, estos dos evangelios, la de San Juan, como les decía recién, y María Magdalena, son los más importantes y son aquellos en los cuales se han fundamentado sus enseñanzas. Recuerden que Juan era el amado, el privilegiado, era el más cercano a Jesús. Y María Magdalena, bueno, ni que hablar, ¿no? ya sabemos que tenía un amor muy especial por ella, de una cercanía también tremenda. Y bueno, también Santo Tomás, que él mismo se hacía llamar el dívimo, el gemelo, el que intentaba reflejar al máximo las enseñanzas de Jesús. Pero bueno, estos dos, San Juan y María Magdalena, son los más importantes para los cátaros. El fuego de la Inquisición hizo estragos desde ya en todos sus escritos. Sin embargo, sobrevivieron algunos. El libro de los dos principios del patriarca italiano Juan de Lucio en el 1250. El Tratado de Bartolomé de Carcasona es otro de los escritos cátaros, por si quieren ustedes investigar, leer, también ahí están. Y bueno, las actas y los escritos que tenemos de la Santa Inquisición, en ¿no? los cuales ellos anotaban todo todo lo que eh, les decía o quería que dijeran estas personas que eh, de manera afortunada iba siendo torturada para purificar las almas y poder al fin ascender a los cielos, ¿no? según la Iglesia romana. Ya vamos a hablar un poquito más de la Inquisición, para ubicarnos mejor y tener mejor idea de qué cosas hacían. Pero bueno, otras de las creencias fundamentales importantes que hay que tener presente, que los cátaros enseñaban, transmitían, y que nosotros, como personas que buscamos el gran despertar espiritual, siempre llegamos a esta verdad, ya que el sentido común es fundamental, dentro de aquellos que se sumergen en la verdadera sabiduría. Y trascender la materia desde ya es lo más importante, ya que el mundo es la matriz oscura y no todos los seres humanos son seres de luz o espíritus liberados. ¿Sí? Este mundo es una ilusión, ya científicamente comprobado. Y si es una ilusión, entonces no es la verdad, no es la creación genuina de un ser, de luz, de un ser que es todo amor. Por eso Jesús decía, mi reino no es de este mundo. Todo esto es una burda imitación de esas realidades superiores a las cuales nosotros tenemos que acceder, si nos los proponemos y si trabajamos. Punto 2. Los seres espirituales o de antimateria, o sea, nosotros, las almas de luz, fuimos tentados o engañados y entonces así descendimos. Este engaño aún sigue perpetuado por los arcontes y los demiurgos. Fíjense, seres de antimateria. Nuestra alma en su aspecto más elevado está conformada de una energía muy especial, las cuales hoy los científicos le llaman antimateria. Y la materia está conformada por esa energía, por esa creación de ilusión y de sombras, a las cuales los arcontes y el Demiurgo utilizó para atraparnos en esta prisión, para atraparnos en esta cárcel, en esta cueva. ¿Sí? Por eso hoy vemos la película Matrix, esa película que, que para todos ha sido un referente, ¿no? ¿Quién está? ¡Ah, caray! <ríe> bueno, no griten, no griten que igual vamos a seguir hablando. <ríe> eh, esa película Matrix, decía, ha sido referencia, ha sido un hito para muchos de nosotros y nos ha revelado un montón de cosas, pero desde ya que lo que ahí se nos transmite en Hollywood es muy antiguo, es siempre, muy, siempre ha sido muy comprendido y entendido por los verdaderos iniciados. Por eso, si unimos estos conocimientos gnósticos, cátaros, con las películas Matrix, con la espiritualidad de hoy en día, de repente que llamamos New Age, o que la llaman así para desacreditarla, Entenderemos que no es nada nuevo, no es de la nueva era, es de la más remota y antigua era esto, por lo menos 9.000 años atrás. Eh, otra de las cosas que decían los cátaros, punto 3, es que hay que renunciar a todo lo relacionado al poder. Fíjense qué increíble. Y cuando hablo del poder, hablo de la voluntad inferior. Cuando hablo de todo deseo, de toda ambición, de toda codicia, de todo reconocimiento. Si queremos trascender, si queremos realizarnos, si queremos completarnos, debemos de desapegarnos de las cosas del mundo. Y ellas son de las más atrapantes. Por eso, permitir que la voluntad divina trabaje a través nuestro significa que la voluntad del ego la voluntad de la mente inferior vaya perdiendo poder. Punto número cuatro. Conseguir la unión con el principio del amor transformador y elevando lo material desde la separación a la unidad es el trabajo que debemos nosotros de llevar a cabo. ¿Sí? Principio de amor, que es el principio de unidad. es Justamente el estado en el cual la realidad y la verdad creada por la divinidad tiene para nosotros, reservada y, y, y, por supuesto, esperándonos. Pero seguimos en esta división, seguimos en esta separación, seguimos en esta dualidad. Y mientras nosotros no nos afemos de esta realidad dual, y es por eso que los cátaros decían, y el, el, los maniqueos predicaban, y el soratrismo hablaba, y el yadaísmo también lo enseña. Esa dualidad existe solo en este mundo. Aquí solo hay el bien y el mal. En tanto y en cuanto, en las esferas de la antimateria, de la luz, de la verdad, allí no hay separación, no hay división. Todo es la verdad, todo es la voluntad divina. Y no hay ninguna duda, y no hay ninguna ignorancia, y no existe ninguna distracción ni perdición como si la hay acá. Entonces ese trabajo alquímico de llevar, de hacer el 2 a 1, es el proceso cátaro, cátaro o el proceso o el trabajo gnóstico. Porque recuerden que la alquimia desde ya que es muy antigua, también fue enseñada por los cátaros. De hecho, de ellos se hablaba que tenían la capacidad de generar grandes tesoros, que eran capaces de convertir los metales en oro, que eran poseedores del santo grial. Y eso es verdad, porque eso es lo que enseña las verdaderas enseñanzas de Jesús y de todo verdadero profeta la transformación del alma para que nosotros podamos tener poder sobre la materia y no la materia poder sobre nosotros. Otra de las cosas que enseñaba el catarismo era la ausencia total y absoluta de dogmas, doctrinas o teologías fijas, como toda religión. Eso es lo que caracteriza a una religión. En cambio, los caminos espirituales, estos caminos que han sido llamados herejes, que han sido llamados sectas, muchos de ellos eran completamente libres y que respetaban la comprensión, el entendimiento y la evolución de cada uno, cada una de las almas y de cada una de las personas que se habían abocado a mejorar y a avanzar. Por eso las personas tenían que ir descubriendo y tenían que ir elevándose y tenían que ir experimentando toda esa enseñanza mística, esotérica, gnóstica, interna, para poder hallar la verdad. Si no, si no existía eso, entonces no se estaba avanzando. Entonces se vivía siguiendo, eh, siendo esclavo de ese demiurgo o de esta prisión material. Atado, por supuesto, al samsara, a la rueda infinita de muerte y nacimiento, de re reencarnación perpetua. Punto número 6 eh, es la libertad de interpretación individual. Ellos también, los cátaros, respetaban muchísimo. A pesar de que uno podía estar frente a un perfecto, el perfecto que tenía una lucidez, una comprensión y una iluminación inmensa, primero te escuchaba, primero se situaba en tu nivel de comprensión y desde ahí te, ayud te ayudaba. Pero jamás te imponía, jamás te forzaba, jamás te obligaba a creer y mucho menos te sometía al temor del fuego de los infiernos, como luego lo hizo la religión católica romana oh. Lo venía haciendo la Iglesia eh, católica y romana, ¿sí? y otras religiones también. Punto número 7. Estaba impregnado de la Gnosis y, por supuesto, de conocimientos místicos. Recuerden que cuando hablamos de místico estamos hablando de iniciado. Estamos hablando de in, de aquel que está zambulléndose a través de su propia experiencia de vida, en el conocimiento de sí mismo. Conocimiento que se va adquiriendo con la atención consciente, con el despertar cada vez más eh, intenso del espíritu en uno, situándose también en una condición de observador, en donde la afectación de las emociones y de la materia cada vez es menor. Y entonces los velos se van corriendo y entonces la realidad interna y la realidad de cuarta y quinta dimensión se va manifestando alrededor nuestro. Así como los cátaros o los grandes iniciados la alcanzaban, ellos daban testimonio de eso y alentaban a las personas a que bien valía la pena ese esfuerzo. Y no nos dejemos llevar por las tentaciones de este mundo. Punto número 8 tomaban conocimiento, por supuesto, de sus vidas pasadas, como lo, lo decía recién. No solo creían, no, no, recordaban vidas pasadas. Punto número 9 la igualdad, también como lo dije, entre el hombre y la mujer era algo que desde ya, si recordaban vidas pasadas, tenían que vivir. Así que encontramos muchísimas perfectas mujeres. Imagínense, hace mil años atrás, ya esto era algo muy natural para ellos. Punto número 10. Repudiaban a la iglesia romana y todos los sacramentos. E insistían en el conocimiento directo. ¿Sí? Por eso, claro, que fueron perseguidos, fueron masacrados y fueron tratados como herejes y total y absoluta excomulgación y, y, y se ganaban el infierno directo para, para las autoridades eclesiásticas, porque jamás podían aceptar ellos que la Iglesia romana tuviera poder sobre su congregación. Entonces, el punto número 11, para seguir en resumen con las creencias del catarismo, ellos negaban el reconocer total y absolutamente cualquier autoridad, cualquiera, puesto que no había más autoridad que la voluntad divina, nada más. Y si estaba en la voluntad divina expresar, sentir o decir, ellos se dejaban llevar. Lo que se suceda, sin ningún lugar a dudas, era bendición, era algo que el alma necesitaba para poder liberarse de este mundo y seguir a una autoridad mundana, a una institución. No, eso era traicionar los principios cátaros. Punto número 12. La experiencia mística del buscador era prioritaria respecto a las creencias. Fíjense, la experiencia que a veces no era bien comprendida, bien entendida, se tomaba apunte de ello. Y siempre se tenía presente, puesto que a pesar que esa experiencia contradecía de repente lo que uno estaba creyendo hasta el momento, sin ningún lugar a dudas, temprano o tarde, pero no muy tarde, <ríe> si seguíamos avanzando, las respuestas llegaban. Y entonces podíamos comprender, y entonces podíamos entender esas experiencias. Recuerden, la creencia nunca ha salvado a nadie, solo la transformación, solo la experiencia. Aquel que cree en algo, el día de mañana, si no lo vive, si no lo comprueba, si no lo demuestra, el día de mañana va a creer en otra cosa, con la misma facilidad que en un principio creyó esa otra. Así que la creencia, no se enorgullezcan ustedes de tenerla, porque eso está hablando, sin ningún lugar a dudas, de una estatura espiritual todavía muy pequeña. Así lo enseñaban los cátaros <ríe> y todo movimiento gnóstico. Y aquí lo repetimos porque siempre lo hemos enseñado así también. Punto número 13. Los sacerdotes y obispos eran solo un apoyo, una guía, una orientación para las personas que querían avanzar. Nunca una autoridad, como les decía. Fíjense qué hermoso, qué lindo, qué bonito. Eran maestros amorosos, generosos, compasivos, que tenían eh, una inclinación didáctica hacia aquel sincero estudiante. Pero nunca tiránica, didáctica. Igual que los obispos, cardenales y sacerdotes, ¿no? <ríe> Punto número 14. Vivían en comunidades eh, pero no intentaban cambiar jamás a la sociedad, así como los eseños, que también eran gnósticos, por supuesto, esta vez de unas, eh, pertenecía a, a, la secta, a una secta judía, los, los eseños, perdón, así como los eseños vivían en comunidades y se apoyaban y se ayudaban y colaboraban entre ellos, y era algo maravilloso, excepcional. Se hacían llamar los hombres buenos, así que la bondad era más que importante, la sinceridad y la verdad. Una vez por año tenían la costumbre y el buen hábito de hablar sobre sus pecados, de hablar sobre aquellas cosas que todavía tenían que mejorar y destacar aquel otro que, que reconocían y que les inspiraba en algún otro cátaro, en algún otro hermano, en algún otro compañero. Una vez al año lo hacían. Fíjense qué bonito, qué hermoso. En estas comunidades es bien conocido que la libertad estaba por encima de todas las cosas, ¿no? por supuesto. Sin embargo, entre ellos era sugerible y era recomendable, y más a medida que se iba avanzando y más a medida que se iba creciendo en conciencia, que si se traía hijos al mundo, eh, pues bueno, uno tenía que dejar de lado en parte el crecimiento y el avance. Si se traía hijos al mundo, eh, pues se estaba encarcelando más almas para servir a, a, a esta entidad que rige este mundo material. Entonces, como todo sabio, como toda alma madura, el tema de los hijos... Era algo que estaba en la decisión de cada uno, pero que se sabía que si se avanzaba, se crecía y se desarrollaba, eso no era necesario. Ya que si se tenía recuerdo de vidas pasadas, uno daba con un montón de hijos que ya había tenido, y que ya había aprendido a ser padre, ya había aprendido a ser madre infinitas veces, y que era una experiencia repetida que ya no era necesaria, pero jamás era algo forzado ni obligado. Si sí, vamos entendiendo, eh, bueno, como les decía, se organizaban entre perfectos y diáconos, ¿sí? los diáconos eran los sacerdotes o servidores de, también de los, de los perfectos, o de toda persona que se acercaba y se llegara, llegara a, a querer aprender y a conocer todo esto. Pero, por supuesto... Eh, los perfectos y los diáconos era de acción total y absolutamente libre. Eh, y bueno, existían también, como les decía, algunos pocos discípulos. ¿no? El perfecto era hombre o mujer y era elegido a través del único sacramento que ellos tenían y que sea, se llamaba el consolament ¿sí? o el consolamentum. Ese era el único sacramento. Y era el bautismo que recibían a través del Espíritu Santo, o a través de ese fuego y de esa energía que los convertía a ellos en perfectos. Fíjense, ese es el verdadero bautismo, no la mojadita de agua. ¿Sí? Pero eso era algo que llegaba cuando correspondía, era algo que llegaba cuando los méritos y el desarrollo y el avance se tenían. No era algo que se determinaba a dedo, eso no era así. Por eso era digno el que llegaba a ese sacramento. Ahora, también daban el consolamentum a la persona que estaba eh, por desencarnar. ¿sí? Así una especie de unción de los enfermos, como tiene la Iglesia eh, católica. Y eso se hacía para propiciar en ese creyente, en ese seguidor, en aquel que no llegó a ser perfecto, pero que avanzó mucho, eh, propiciar una próxima encarnación mucho más positiva, o inclusive propiciar a que siguiera encarnando en alguna comunidad cátara. ¿Sí? Era una descarga de energía a esa alma que, claro, le daba eh, unas vitaminas tremendas para poder enfrentarse a ese otro mundo y llegar con un alma más iluminada. ¿no? Y eso lo hacían, por supuesto, los perfectos nada más. Eh, la reacción de Roma cuando empezó a ver que en Occitania empezaron a crecer de forma tremenda, ¿no? Fue realmente muy fuerte. Eh, y bueno, sabía de las ambiciones también del de rey Felipe II de Francia, que estaba cansado, que los señores feudales de Occitania del sur de Francia no le hiciera caso y quisieran seguir siendo independientes. Fue feroz la reacción. Entonces se aliaron, pero no sin antes crear esta, este acontecimiento de falsa bandera, ¿no? Enviaron un legado, un, alguien, algún delegado de la iglesia. Romana a Occitania a predicar y de repente murió y se le echó la culpa a los cátaros y entonces claro, ya era la excusa perfecta para invadirlo y para adueñarse y masacrar y apropiarse de todo. Algo que se sigue practicando, ¿no? Eh, estos acontecimientos de falsa bandera. ¿Las Torres Gemelas le suenan, por ejemplo? Bueno. Y sí funciona, ¿eh? Parece y entonces, claro, lo primero que hicieron eh, los católicos romanos fue excomulgar a todo a todo aquel que practicaba la, la, el catarismo y enviar en primera instancia predicadores. El primero de ellos, o el primero conocido, fue San Bernardo de Claraval en 1146, 1145. Perdón. Y asistió a numerosos auditorios, y a muchísimas iglesias, y a lugares donde estaban los cátaros, porque los cátaros lo dejaban. <ríe> sí, cómo no, si alguien está dispuesto a seguirte y a seguir a la iglesia de Roma, no hay problema, predica. Aquí no forzamos a nadie. Pero claro, ninguna de las personas siguió a Bernardo de Claraval. Muy poquito éxito, o casi ninguno, porque la, las personas... Ni siquiera en esos tiempos era tan tonta. De repente lo que predicaban no era lo que realmente llevaban a la acción. Y tenían como ejemplo los seguidores de la iglesia romana. Eran fastuosos, eran, eran suntuosos, eran realmente muy promiscuos y ellos <risa> predicaban total y absolutamente lo opuesto. En cambio, veían a estos cátaros que eran realmente genuinos, coherentes, sinceros, y desde ya que el éxito fue muy escaso. El segundo que se envió importante a Occitania a predicar fue San Bernardo de Clarava, eh, perdón, ya lo dije, Santo Domingo de Guzmán, en 1205. Y este, un poco más inteligente, quiso imitar a los cátaros en lo que respecta a, a ser humilde, en lo que respecta a ser austero, pero también fracasó. Porque el tipo imitaba, pero claro, no podía esconder su enorme intolerancia y su enorme carácter impulsivo, visceral y autoritario y prejuicioso. Y, y eso no le gustaba a la gente desde ya. Los cátaros eran puro amor, los cátaros eran pura bondad. Y entonces... Tuvo muy poco éxito también, Santo Domingo de Guzmán, pero es de aquí que sí creó y construyó una pequeña abadía en donde dio surgimiento a los dominicanos. Importante, estos dominicanos o los monjes dominicanos que después eh, surgieron gracias a Domingo, ¿sí? yo no le diría santo, pero bueno, <ríe> aquí le pusieron el nombre de Santo Domingo, eh, Gracias a la inspiración de Santo Domingo, se dio origen a la santísima también Inquisición, ¿no? que, que por supuesto los dominicanos enseñaban y eran expertos en este arte. Bueno, punto número cuatro, ya vamos a hablar después de la Inquisición. Eh, no dio resultados, como le decía recién la predicación, ya que los cátaros tenían coherencia entre su mensaje y su vida, había fraternidad, trabajo y esfuerzo compartido, simplicidad y pureza de costumbre. En cambio, en los emisarios de la Iglesia ahondaba, como les decía, la ostentación, la lujuria, el despilfarro. Bueno, no muy diferente a estos tiempos. ¿no? Claro, no digo que haya gente decente, no haya sacerdotes decentes, los hay, por supuesto. Pero ustedes bien saben, porque estamos bien informados, de que ahora no se ha podido tapar ¿no? toda esta promiscuidad y todo este abuso que la Iglesia ha hecho frente a niños, ¿no? Y, y bueno, y todo eso y mucho más tiene tapada la iglesia, pero que cada vez menos pueden esconder y van a, van a tener que terminar aceptándolo y la gente se va a empezar a dar cada vez más cuenta. Bueno, eh, punto número 5, el 15 de enero de 1208, en una acción de falsa bandera, como les decía, el legado pontificio Pierre de Castelnau fue asesinado y el Papa Inocencio III, no era tan inocente este Inocencio, <ríe> ordenó la enseguida que se emprendiera una cruzada con botín e indulgencias plenarias a todos los cruzados que pierdan la vida ¿no? en esta cruzada. O sea, si tú luchabas la cruzada para matar cátaros, gente indefensa, Inocencio... <ríe> Te prometía que tenías una parcelita de cielo allá y que entrabas derechito. ¿sí? San Pedro te esperaba con las puertas abiertas y no tenías que rendir cuentas de nada. ¿Eh? Esas son las indulgencias. Y si sobrevivías te quedabas con los tesoros y te quedabas con la riqueza y te quedabas con todo lo que podías robar de esta gente que vivía ahí. Además hay que, hay que traer a colación y hay que destacar que fue, tal vez la primera, o el primer genocidio que se, hizo, que se hizo en la historia contemporánea. Se habla mucho de los judíos, pero los cátaros fueron los primeros a los cuales se los persiguió y masacró terriblemente. Y además fue, fue una cruzada hecha a los mismos cristianos. Porque es conocida la cruzada que se hizo en Medio Oriente o por la Tierra Santa, dirigida hacia los musulmanes. Pero esta cruzada en Europa, dirigida a los propios cristianos, en este caso cátaros, no, no es muy conocida o no es muy nombrada. Y fue realmente terrible, terrible. Por ejemplo, el 22 de julio de 1209, la conquista de Bessier, que fue muy conocido, hubo 20.000 muertos. Toda la población masacrada, sean cátaros o no sean cátaros. El legado papal, y es conocido por esta frase, dijo en ese entonces, matadlos a todos, que cuando llegue al cielo, Dios reconocerá a los suyos. Con esa palabra que por supuesto perduró a través de la historia, se justificó que matara a toda la gente de ese pueblo, imagínense, 20.000 personas, no es no poca gente, y menos hace mil años atrás. Dicen que los caballos en ese pueblo de Béziers, de eh, la sangre que corría en esas calles les llegaba hasta los tobillos, ríos de sangre, hasta los tobillos de los caballos les llegaba. Tremendo, tremendo. La gente se concentraba en las iglesias para no ser dañadas. Las iglesias católicas, que también había, recuerden ustedes que nunca jamás... Fue de la intención de los cátaros despojar de a los cristianos católicos romanos. Tampoco los señores feudales les permitían estar ahí. Y entonces había iglesias católicas y mucha gente desesperada, o porque era católica o porque no, no quería morir, se iba y se refugiaba en estas iglesias católicas, creyendo que ahí se iban a salvar. Pero no. Ahí los encerraba, ahí les atravesaba un, un palo en la puerta de entrada de la iglesia, y los prendían fuego a todos. Eso hacía la iglesia eh, cristiana romana de aquel tiempo. Bueno, solo para tener en cuenta. Ustedes lo pueden buscar en la historia. ¿eh? Todo esto fue así. 3 de mayo de 1211, después de un mes de sitio, los cruzados toman la baur y 300 cátaros son llevados a la hoguera. Directamente. Habían sobrevivido 300. Estos fueron los últimos, y los, mata, los incineraron direct, directamente. ¿no? Y claro, en público todo esto para que la gente les quedara bien grabada en la retina, qué es lo que iba a ocurrir si seguían practicando estas enseñanzas o esta doctrina cátara. Eh, la represión se realizó con mano de hierro y con la muerte del último perfecto Belibasto en el año 1321, ...y se cerró definitivamente para la historia la existencia de los hombres puros. También se prohibió la lengua occitana y se francesó toda la cultura. Ahí también se unificó Francia. ¿no? Bueno, datos, más datos que corroboran esto que estamos enseñando y que estamos transmitiendo. ¿no? Bueno, entremos a los dominicanos. Los dominicanos, que como les dije hace un rato... Tristemente dieron lugar a la Santísima Inquisición, y aquí en México sabemos mucho de todo eso, ¿no? Hasta aquí llegó. Recuerden que la Inquisición comenzó aproximadamente en el año 1200, creo que en el año 1184, y duró hasta el año 1965, o sea, hasta recién, siglos y siglos hemos tenido de Inquisición, y claro, no siempre fue con la misma intensidad o con la misma crueldad, pero realmente siempre fue muy sangriento todo esto. Y nomás les voy a pasar este dato porque hay que destacarlo para traerlo a nuestra memoria, cuáles son algunos métodos de tortura que tenía la Inquisición para purificar las almas herejes y perdidas, como la de los cátaros y como luego las sucesivas sectas o sucesivos movimientos, que no era de interés de la Iglesia romana que se propagara y que se extendiera. ¿sí? Por ejemplo, el tormento de la rata era algo muy practicado. ¿Sí saben de qué se trata este tormento para purificar a las almas? En una cajita se ponía una rata y se la empezaba a alterar, se la empezaba a molestar. La ratita llena de miedo, estaba depositada en el tórax de la persona, sí, o en el abdomen, según como el, el, <ríe> el inquisidor lo haya determinado. A veces también en, en, eh, en las partes más nobles de la persona, por supuesto. Y entonces la ratita asustada pues empezaba a escarbar para hallar una salida de esa caja. A veces atravesaba a la persona. ¿Mm? Imagínense, qué tortura, ¿no? Otra de las herramientas era la sierra. Bueno, esta era muy simple. Los ponían para arriba a los herejes y se los arruchaba. ¿sí? Los cortaban en dos. Despacito para que vaya sufriendo, ¿no? La idea no era que murieran de golpe, ustedes saben. Otra muy famosa era la pera. ¿Sí saben lo que es la pera? Yo una vez la vi aquí cuando fui a uno de estos museos de la Inquisición que hay, creo que allá en, en, en México. ¿sí? bueno La pera eh, bueno era un instrumento en forma de pera que se introducía en cualquiera de los orificios, podía ser vaginal, podía ser anal, podía ser bucal, y luego se empezaba a atornillar y a expandirse adentro, y terminaba destrozando a la persona, por supuesto. Eso era otra de las herramientas e instrumentos de la Inquisición. El empalamiento, también, esto es muy fácil. Te insertaban un palo por el ano y te lo atravesaban hasta la boca. A veces la gente no se moría de inmediato, ¿eh? tardaba horas y hasta días, en el peor de los casos. Otro instrumento famoso era el desgarrador de senos. Esto era para las perfectas mujeres, en el caso de... De, los cata, de las cátaras, ¿no? Y era una especie de pinza que tenía cuatro, cuatro clavos así, entonces, claro, apretaban y, bueno, por supuesto, atravesaban los senos de las mujeres. Era con lo que comenzaban, porque eso no lo mataba, por supuesto, no mataba a la mujer, ¿no? Pero, bueno, era para comenzar un buen instrumento. Para que la mujer ya asumiera que era una pecadora y que estaba siguiendo a Satán ¿no? y al demonio. La cuna de Judas también era muy famosa. Yo sé que no es agradable hablar de esto, pero es necesario recordar, es necesario refrescar la iglesia católica, apostólica y romana respecto a sus acciones y respecto al tremendo daño que durante siglos y siglos hizo a infinitas personas, miles y miles. Bueno, eh, la cuna de Judas era una pirámide, pero no era una pirámide para bajar la energía, no, todo lo contrario. Era una pirámide a la cual te sentaban arriba y ahí te dejaban, por las horas o días que fuesen necesarios. Imagínense ustedes, ¿sí? introducidos en el ano desde ya. Entonces, si las cosas querían que se aceleraran, se le ponía peso a la persona para que hiciera su trabajo, la pirámide, ¿no? Tremendo, esa era la cuna de Judas. La doncella de hierro, con o sin pinchos, según los pecados, ¿sí? Era una especie de... Eh, sí, de mujer o, o de de cajón, en donde se ponía la persona, se encerraba ahí. Se encerraba y se le tiraban animalitos en el mejor de los casos, ¿sí? o algo que le generara algún tipo de dolor. Pero después se perfeccionó y se les puso pinchos. Y entonces, claro, se encerraba y ahí estaba clavada la mujer por eh, o la persona por horas. no Esa era la doncella eh, de hierro. Las botas también era muy famosa otra de las técnicas que usaba la Inquisición. Te ponía una cajita, o mejor dicho, dos maderas en los pies y te empezaba a martillar. ¿sí? La, la planta de los pies, los pies, y así te iban rompiendo todos los huesos. Eso era muy simple, pero también muy doloroso, ¿eh? imagínense. <risa> Bueno, eh, la plastacabeza yo creo que no necesita <ríe> más traducción o, o más explicación respecto a lo que hacía. La gota china, ¿sí la conocen la gota china? Parece muy inofensiva, pero es tremendamente dañina y lacerante. dejaban caer gotitas de agua en la cabeza, gotitas que por supuesto te generaban un dolor tremendo, pero el dolor no era lo importante, era la locura que le provenía a la persona que no podía dormir durante días, completo. Gotita tras gotita tras gotita en la cabeza. Tremenda tortura. eh Claro, como los chinos, ellos muy pacientes, no pero efic eficaces para programar sus cosas. <risa> bueno, el sillón de púas también, no necesita explicación. La turca... ¿eh? Otro de los instrumentos o, o, o de las prácticas de la Inquisición, ¿saben cuál es la turca? ¿No la conocen? La turca era simplemente eh, retirar las uñas de las personas con una pincita. Pero no, no había problema Luis, no, no era, eso no era lo peor, sino eran cuando te la volvían a poner clavadas en los dedos. Eso es lo que practicaba la Inquisición. Y bueno, y así, el cinturón de Erasmo, y bueno, y otras más, ¿no? Eran otras de los instrumentos, de las herramientas fantásticas, creativas que tenía la Inquisición para expurgar los pecados de, las, de los cátaros y de los herejes. ¡Qué terrible, qué tremendo! Pero bueno, necesitamos hablar de eso y recordar todo esto. Ahora pasemos a otro tema, ¿sí? ya salgamos de lo sangriento de la Inquisición. Eh, es famosa, como les decía hace un rato, la riqueza. ¿sí? Es famosa y porque desde ya conocían conocían la alquimia, conocían el poder transmutar los metales en oro que no era lo que más les importaba, puesto que ellos renunciaban a todos los bienes. Eso sí lo hacían, lo hacían con un fin determinado, o con un propósito de bien, nada más, no para ellos. Eh, pero bueno, luego dieron lugar también a los caballeros templarios, porque los caballeros templarios fueron una consecuencia o una continuidad de los cátaros. Ellos también conservaron todos estos conocimientos, Claro, ellos ya no eran tan indefensos, ya los caballeros templarios y las monjes guerreros, ya no se dejaban tanto como los cátaros, ¿no? Pero tenían el conocimiento del santo grial, ¿sí? y el santo grial era la sabiduría que a través de María Magdalena nos había llegado a todos nosotros. El Grial, de alguna manera, no es que era Santa María Magdalena, era el conocimiento que nos llegó a través de ella, a lo cual los cátaros, por supuesto, eh, mantenían en gran honra y siempre veneraban. Y bueno, también así el, el santo Grial se vio reflejado en las enseñanzas de San Juan, en el evangelio apócrifo, que también vamos a leer un poquito ahora, pero también en el evangelio canónico, que es muy diferente a los otros tres que son sinópticos. Que son sinópticos porque son iguales, más o menos. Punto o coma diferentes, pero los datos son más o menos iguales. Pero el de Juan es diferente, es mucho más místico. Y está ahí, en los cuatro evangelios. Ni que hablar del, del apócrifo, ¿sí? Ya van a ver un poquito, para que tengan idea de qué se trata este Evangelio. Espero no estar cansándoles. ¿sí? Yo quiero transmitir bien de a poco ustedes este video, si es que les canso, pero la información es interesantísima, hay que tener presente. Eh, bueno, los, el, los Evangelios de María Magdalena y de San Juan, el apócrifo, fue encontrado por Carl Reinhardt. Eh, fue un egiptólogo alemán especializado en literatura y cristianismo primitivo y los compró en 1896 en un mercado de antigüedades del Cairo. Y fue, era un libro con papiros que contenía cuatro obras, claro, todas medias desechas, ¿no? viejas, añejas. Eh, estas cuatro obras que él compró era La sabiduría de Jesucristo, El hecho de, de Pedro, el Evangelio de María Magdalena y el apócrifo de Juan. ¿Sí? Todo esto, claro, se dieron a la ardua tarea de hacerlo desaparecer en la época de las cruzadas y de la Inquisición, pero sobrevivieron ahí en Egipto. Por eso es que tenemos estos, estos datos en estos tiempos, si no los hubiéramos perdido de forma definitiva. De hecho, en el Evangelio de María Magdalena, hasta el día de hoy, solo hay siete páginas. Faltan... la las seis primeras más otras cuatro, o sea, diez páginas faltan alrededor. Menos de la mitad es lo que tenemos y es lo que vamos a leer ahora, fíjense. Dice el Evangelio de María Magdalena en el folio 7, porque las seis primeras están desaparecidas. Pedro le dijo, ya que no los has explicado todo acerca de los elementos y acontecimientos del mundo, ¿Cuál es el pecado del mundo? El maestro dijo: No hay pecado. Sois vosotros los que dais, dais existencia al pecado cuando actuáis de acuerdo con las costumbres de vuestra naturaleza adúltera. Allí está el pecado. O sea, cuando actuamos como hijos de hombres, actuamos en pecado. Cuando actuamos como Seres materiales, entramos en pecado. ¿Mm? Claro, por eso es que se perseguía ¿no? este evangelio y se lo quiso hacer desaparecer. En el folio 8, que habla de la vida interior, dice: El bienaventurado los saludó a todos diciendo: La paz sea con vosotros. Que mi paz sea engendrada y se realice entre vosotros. Vigilad para que nadie os extravíe diciendo, Él aquí, Él aquí. Pues el Hijo del Hombre está dentro de vosotros. Id hacia Él. ¿Sí? La maldad no está afuera. La maldad está dentro. Id hacia Él. ...y erradicarlo de forma definitiva. Tremendo, ¿eh? Muy bien, seguimos con el Evangelio de María Magdalena, que por cierto no era prostituta. Pero si lo fuese no había ningún problema, ¿sí? No tiene nada de malo que haya conocido esa parte. Lo importante es que después eh, se transformó, después sanó, después se acercó a las enseñanzas de Jesús y despertó... Y preservó las más profundas y verdaderas enseñanzas de Cristo. Folio número 9. La pena de los discípulos. Los discípulos estaban apenados y lloraban con amargura diciendo, ¿Cómo iremos hacia los gentiles y predicaremos el Evangelio del Hijo del Hombre? Si no han tenido con él ninguna consideración, ¿cómo la tendrán con nosotros? Sí, estaban así los discípulos, claro, con mucho miedo. Entonces Mariam se levantó, o sea, María Magdalena, los besó a todos como una madre ¿no? y como alguien ya mucho más inspirada y cercana a Jesús. Los besó a todos y dijo a sus hermanos: No lloréis, no os entristezcáis, no vaciléis más, pues su gracia descenderá sobre todos vosotros y os protegerá. Miren, qué maravilloso ejemplo, ¿eh? qué acto. De devoción, de amor, de fe, de entrega absoluta a Jesús y sus enseñanzas. No lo tenía ninguno de los discípulos que estaban, miren. Mucho miedo tenía. Folio número 10. Visiones de Magdalena. Pedro dijo a Mariam, o sea, a María Magdalena, hermano, Sabemos que el Maestro te amó más que a las demás mujeres. Es porque el tipo estaba todo retorcido, no le gustaba nada a Pedro, ¿no? Ya sabemos de todo esto. Dinos aquellas palabras que el Maestro te dijo y que recuerdes que tú conoces y que nosotros no hemos escuchado. Claro, le retorcía, pero sabía que María Magdalena sabía muchas cosas que él desconocía. Mariam respondió diciendo, lo que nos está dado a comprender os lo anunciaré. Vi al maestro en una visión y le dije, Señor, te veo hoy en una visión. Él respondió, bienaventurada eres, pues no te has turbado al verme, pues allí donde está el nos, ¿sí? allí está el tesoro. Cuando hablamos de nos, estamos hablando de la inteligencia superior. Estamos hablando de esa conexión que debemos y tenemos que tener con este centro extraordinario que nos conecta con la mente superior. Solo a través de la sabiduría tendremos acceso a esa realidad superior donde veremos a los maestros. ¿Sí? Y aquí la, lo felicita Jesús a María Magdalena porque lo vio y porque no se asustó. Eso indica entonces que empezó a recoger los frutos de ese tesoro, que, a lo cual uno llega cuando se conecta con el corazón. ¿Sí? Muy bien, seguimos, en el folio 15 y 16, fíjense, del 10 pasamos al 15 y 16. Una vez el alma se hubo liberado de la tercera potencia, potestad continuó ascendiendo y divisó la cuarta potestad. Tenía siete formas. La primera forma es la tiniebla, la segunda la concupiscencia, la tercera la ignorancia, la cuarta la envidia de muerte, la quinta el reino de la carne, la sexta la loca inteligencia de la carne, que no es la inteligencia superior, es la inteligencia del hijo del hombre. ¿sí? La séptima la sabiduría irascible. Estas son las siete potestades de la ira que oprimen al alma preguntándole, ¿de dónde vienes, homicida? ¿A dónde vas, vagabunda? El alma respondió, lo que me oprimía ha sido matado y lo que me atenazaba ha sido aniquilado y mi concupiscencia ha sido apaciguada y he sido liberada de mi ignorancia. Fíjense, de la tercera a la cuarta, ¿sí? De la tercera potestad a la cuarta, estamos hablando de estados de conciencia de realidad, de tercera dimensión a la cuarta dimensión, de tercer chakra, gobernado por las emociones, gobernado por el reino material, a la cuarta, en donde nos enfrentamos a una limpieza necesaria, ¿sí? a la cual nos habla y nos detalla aquí muy bien, ¿no? Las siete formas eh, que hace referencia a la tiniebla, a la, concupiscencia, a la ignorancia, todas las que dije. Cuando limpiamos el corazón, entonces ya nos liberamos y ya aquello que nos atenazaba, nos aprisionaba, nos encarcelaba, queda definitivamente atrás. Entramos a una realidad de conciencia superior. ¡Qué maravilloso lo que nos revela aquí María Magdalena! Pero claro, hay que tener cierto avance, cierto conocimiento, ciertas llaves para poder comprender aún mucho mejor. Esto que nos expresa este Evangelio maravilloso. En el folio 17 y 18, Pedro y María. Pedro respondió, ¿Ha hablado el Maestro con una mujer sin que lo sepamos que nos manifieste? Perdón. ¿Ha hablado el Maestro con una mujer sin que lo sepamos? ¿Nos manifiestamente? Eh, manifiestamente. Dos cosas de cosas que ignoramos. Perdón, como lo estoy leyendo, pero de cosas que ignoramos, de modo que todos debamos volvernos y escuchar a esta mujer. ¿Acaso la ha pre preferido a ella que a nosotros? Eh, claro, no le gustaba nada a Pedro todo esto, y eso era bien reconocido por todos. Y entonces Mariam se echó a llorar y dijo a Pedro, miren qué diferencia, ¿no? ella dolida y lastimada de que su hermano se sintiera así, celosa, celoso porque hubiera escogido a María Magdalena. Pedro, hermano mío, ¿qué hay dentro de tu cabeza? ¿Crees acaso que yo he reflexionado estas cosas por mí misma? ¿Que he inventado esta visión o que miento respecto al Salvador? ¿Sí? Y entonces en el folio 18, le vi, Mateo entró en defensa de María Magdalena, tomó la palabra y dijo, Pedro, siempre fuiste impulsivo. Era el gallego, bueno, era el visceral, era el cabeza dura, era el de piedra. ¿Sí? Por eso es que asumió el liderazgo de la iglesia. Porque si no hubiera asumido el liderazgo de la iglesia, bueno, ahora voy a entrar en ese tema, pero voy a seguir con esto para no perderme. Eh, Pedro, siempre fuiste impulsivo, ahora te veo arremetiendo contra una mujer, como hacen nuestros adversarios. Sin embargo, si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Bien cierto es que el Salvador la conoce perfectamente, por esto la amó más que a nosotros. Más bien arrepintámonos y revistámonos del hombre perfecto en su totalidad. Dejémosle arraigar en nosotros y crecer como Él nos los pidió. Partamos y prediquemos el Evangelio sin establecer otro precepto ni otras leyes fuera de aquellas de las que él fue testigo. Bueno, ahí entró en defensa ¿no? de María Magdalena, eh, Mateo. Y aquí, hasta aquí tenemos entonces lo que se ha encontrado de los Evangelios de María Magdalena. ¿sí? Eh, luego vamos... A hacer referencia al apócrifo, al apócrifo de Juan. Pero primero tenemos que entender que este apócrifo de Juan fue el mismo que escribió eh, el Evangelio de San Juan, uno de los cuatro que se encuentran junto al de Mateo, al de Marcos y al de Lucas. Recuerden ustedes que a Juan se lo simboliza con el águila. ¿Y por qué el águila? Porque fue el único de que, que fue capaz de volar tan alto, que llegó inclusive hasta el mismo Logos. Por eso, para aquellos que les dé vértigo eh, asimilar, aceptar o trabajar con estos conocimientos, bueno, que no lea, por favor, estos textos, o que no me escuche y que llegue hasta aquí, porque es algo muy profundo, no y vamos a intentar desmenuzarlo un poquito y explicarlo. Y bueno, Juan el Bautista estaba unida a María Magdalena y el gnosticismo y la transformación interior era algo que por supuesto le daba vida a las enseñanzas de Jesucristo y era lo más profundo, era lo más eh, verdadero y era aquello que les enseñaba solo a sus más allegados. Recuerden ustedes que cuando Jesús hablaba hacia otras personas, lo hacía en forma de parábolas. Pero cuando lo hacía a sus más cercanos, entonces les hablaba de esta manera. Pero Jesús no era tonto, si lo sabemos. ¿no? Y Jesús, si quería de alguna manera perpetuar un poco sus enseñanzas, no podía delegar estos conocimientos a un San Juan, a un... A una María Magdalena. No, lo hizo con la persona más indicada, lo hizo con Pedro. Por eso dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Iglesia que sabía tenía que meterse en la política, tenía que meterse en las guerras, si no, no iba a sobrevivir. La piedra es también, se hace referencia a dos aspectos. A un aspecto exotérico y a otro esotérico. El aspecto exotérico es porque es una estatua fría, es una estatua muerta, las enseñanzas están a piedra. Y es lo que la iglesia, y señalo aquí porque aquí tenemos una iglesia, la del santuario, y es lo que la iglesia católica apostólica romana lo es. Mantiene la enseñanza de Jesús, pero de manera muerta, superficial, pétrea, como Pedro. ¿Sí? Por eso le cambió el nombre, ya no te llamas Simón, te llamas Pedro, la piedra. Pero también hay un simbolismo ya mucho más esotérico y es que cuando nosotros nos alejamos de la verdadera espiritualidad y nos adaptamos y nos sentimos muy bien con la materia le ocurre algo a la piñal ¿sí? se calcifica, se petrifica ¿Mm? y bueno estas enseñanzas no iban a hacer que la piñal se descalcificara <risa> ¿sí? así que Está muy bien que Pedro haya peregrinado hacia Roma, haya enseñado allá, y que sea el símbolo. Fíjense ustedes, no sé si lo hayan tenido en cuenta, pero el símbolo de Pedro es la cruz invertida. Sí, En la silla de San Pedro hay una cruz invertida. Eh, muchas veces el Papa se sienta en una silla, en un trono que tiene una cruz invertida, porque es la silla de San Pedro. ¿Pero no será que ese es el anticristo? No, claro, los católicos dirán que no, que él escogió y eligió morirse boca abajo porque no era digno de morirse como Jesús, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, les dejo eso para reflexionar, eso para que se pregunten. Eh, comienza así el apócrifo de Juan, fíjense ustedes. La enseñanza del Salvador y la revelación de los misterios y las cosas escondidas en el silencio, cosas que él enseñó a su discípulo Juan. Así empieza esto. Y directamente le apunta Logos, ¿no? a la divinidad misma y dice, es el espíritu invisible. Uno no debería considerarlo como un dios o igual que un dios, pues es más grande que un dios. Porque no tiene nada sobre él y ningún señor sobre él. Bueno, o sea, no hay un Dios. Esto es mucho más grande que un Dios. La divinidad es algo que lo abarca todo. Y que quería destacar Juan, el evangelista, en esto que es considerado el apócrifo. No existe... Dentro de nada que sea inferior a él, ya que todo existe únicamente dentro de él. Es eterno, es ilimitable, es insondable, es inconmensurable, es inobservable, es inexpresable, es innombrable. Eso es la divinidad. O sea, ¿cómo generó y cómo gestó la creación? Todo, ¿eh? inclusive la oscuridad. A partir de él, Dios está aquí, a nuestro alrededor. Levanta una piedra y ahí la vas a encontrar. Quiebra una rama y ahí la vas a encontrar. En todos lados está Dios. Y ponerle un nombre y ponerle una forma y ponerle una figura es limitarlo. Eso realmente es algo sacrílego, es algo hereje. Pero bueno, no se enoja nadie, o sea, está bien, si lo necesitamos adelante, pongamos el yesito, pongamos la crucecita, pongamos lo que querramos, ¿no? No es corpóreo ni incorpóreo, no es grande ni pequeño. Es imposible decir cuánto es o de qué clase es, pues nadie puede comprenderlo. Es el pensamiento hecho activo y lo que apareció en presencia del Padre en luz brillante salió. Ella es el primer poder, fíjense, ya aquí hay una figura femenina dentro de la divinidad. Fue lo primero que surgió a través del pensamiento. Aquí nos hace recordar ¿no? a, a enseñanzas herméticas antiguas, gnósticas, como el Kibalión, por ejemplo. Ella... Es el primer poder. Ella precedió a todo y salió de la mente del Padre como el pensamiento anterior de todo. Esa es la Divina Madre realmente. ¿Mm? Es la voluntad de Dios. Es la intención de Dios que surge a partir del pensamiento de la propia divinidad. La mente de la divinidad es la matriz en donde se gesta y se genera todo. Y se crea todo, y no puede ser masculina. Si hemos de darle un sexo, es femenina, aunque la divinidad no es ni masculina ni femenina, ya lo sabemos. Lo es todo. En esta trinidad, entonces, de, de Juan el Evangelista, tenemos un padre, tenemos una madre y tenemos al hijo. no Como debe y tiene que ser una familia. Eso de padre, hijo y Espíritu Santo, pues como que es la onda ahí Está un poco desfasada, no hay reflejo aquí abajo. Pero bueno, a la mujer había que dejar, dejarla de lado, ya saben ustedes. Jaldobaos, eh, Hal, y así le llama a este demiurgo gobernante, Jaldobaos, le dijo a las autoridades que estaban con él, «Venid, creé, creemos un ser humano a imagen de Dios». Y con semejanza a nosotros mismos, para que esta imagen humana nos dé luz. Fíjense. ¿Sí? Ya estaban estos demiurgos, estos ángeles caídos, estos seres que se gestaron en la oscuridad en la búsqueda de ese alimento que solo las almas que podían atrapar en cuerpos de carne les podían brindar y le podían dar. Eso estaba bien expresado en el Evangelio apócrifo de San Juan. Cuando se dieron cuenta de que Adán estaba iluminado y podía pensar más claramente que ellos y era libre de mal, cogieron a Adán y lo arrojaron a la parte más baja de todo el reino material. O sea, a lo más denso que es la tercera dimensión. Los gobernantes trajeron a Adán al interior de la sombra de la muerte para poder producir una figura, otra vez, pero ahora de tierra, agua, fuego y el espíritu que procede de la materia, esto es, de la ignorancia de las tinieblas y el deseo y su propio espíritu contrario. Esta figura es la tumba, el cuerpo creado, nuevamente que estos criminales ponen al humano como grillete de olvido. Por eso siempre nosotros enseñamos, repetimos y decimos que este cuerpo que tanto amamos es el cuerpo del delito. Es el cuerpo que nos muestra que hemos descendido, que estamos llenos de contaminación, estamos llenos de ignorancia, de olvido, de necedad. El deseo, del deseo viene la ira, la cólera, la amargura, la lujuria intensa, la codicia y las cosas parecidas, porque el deseo no es o no corresponde a la voluntad del Padre. Surge a partir de la voluntad inferior, de la voluntad de estos arcontes, de estos demiurgos. Por eso Buda decía que la raíz de todo sufrimiento y de todo dolor es el deseo. Si vamos viendo cómo todo empieza a coincidir, cómo todo empieza a encajar. Del miedo viene el terror, el servilismo, la angustia y la vergüenza. Por eso nada de miedo, muchachos. Valientes, todos, seguros, firmes, como María Magdalena cuando... Les dio ese, ese beso de fortaleza a los discípulos ¿no? y les dijo, ya basta hombre, yo soy la mujer, ustedes son los hombres, ya los valientes. Así dijo el primer gobernante a través del profeta, haré que sus mentes sean lentas para que no puedan comprender ni discernir. Y hoy más que nunca se ve eso, se ve esa falta de lucidez, se ve esa falta de búsqueda de respuestas. Se ve esa lucidez que tal vez en tiempos pasados teníamos un poquito más activada. Pero, pero hoy, gracias a esta vida artificial, gracias a esta alimentación, gracias a esta programación MK Ultra que nos bombardea permanentemente, bueno, si no trabajamos internamente la perdemos. Somos como idiotas, somos como bobos, somos como ignorantes. Es verdad que hay fuerzas y energías externas que nos están ayudando, ahora más que nunca. Esta aurora de la juventud que se le ha llamado. Pero si nosotros no nos abrimos y no trabajamos un poquito, nos vamos a mantener más dormidos todavía que en tiempos pasados, porque es más grande la contaminación. Si la luz es intensa, ustedes saben que las sombras también así lo son. Y en, este, en esta... Realidad de ilusión, de mentira y de engaño, pues bueno, aquí sí hay sombras, y muchas. Debido a la atadura del olvido, sus pecados han sido escondidos, han sido atados con dimensiones, tiempos, estaciones... Ya voy casi una hora y media, ya estoy por terminar, ¿eh? no, no se me vayan. <risa> Debido a las ataduras del olvido, sus pecados han sido escondidos, han sido atados con dimensiones, tiempos y estaciones... Y el destino es señor de todos, o sea, el karma. Como estamos aquí atrapados, como estamos aquí aprisionados, entonces el tiempo, el espacio y el tiempo se ha adueñado de nosotros. Fíjense, Juan ya lo expresaba y lo decía en ese apócrifo. Que ustedes saben que cuando se dice apócrifo es porque fue dejado de lado. Y fue dejado de lado porque no servía a los intereses de la iglesia en los tiempos del concilio de Nicea. En el 325, ¿no?, después de Jesús. Pues claro, ¿cómo van a poner estas cosas? Esto nos haría preguntarnos y cuestionarnos un montón de cosas. Entonces, el destino es el Señor de todos. El destino es el tiempo, el destino es el karma, del cual, si empezamos a acrecentar el libre albedrío, nos vamos a zafar de las cadenas del destino. Y vamos a entrar a esa realidad de libertad, de luz, de conciencia, de conexión con Dios y de amor. Por último, de lo que he rescatado, el Evangelio de San Juan sí es un poco más largo, ¿eh? he rescatado algunas cositas nada más. He terminado de comentarles todo contigo, te lo he dicho todo, para que tú tomes nota, o sea Jesús le dice a San Juan, y se lo comunique secretamente, Ahora no lo estamos haciendo secretamente, pero bueno, ya es tiempo ¿no? que todo esto sea revelado, por favor. Solo a tus amigos espirituales, pues este es el misterio de la raza inconmovible. ¿Sí? O sea, la raza que no se mueve, la raza pétrea, fija, la raza que está ahí muerta, como el yeso, como las estatuas como la piñal calcinada. Este misterio tiene que ser manifestado, por eso manifestación mística, por eso el nombre, por eso los cátaros, los hombres puros, por eso el gnosticismo, por eso las grandes verdades de los grandes iniciados, todos, absolutamente todos coincidimos, porque es la verdad. Cualquiera que entre sin prejuicio se va a dar cuenta, y lo empieza a descubrir, por más que tenga creencias, pero si está dispuesta a soltarlas, dando prioridad a la sabiduría, es lo que va a rescatar. Por último, ahora sí, voy a terminar, solo les voy a contar este único símbolo que adoptó eh, el movimiento cátaro, que fue la cruz de Paté. sí Bueno, después los... Eh, templarios también la usaron, esa es la cruz, la cruz templaria y la cruz de paté o la cruz cátara si ustedes ven ahí en la imagen, Ricardo la va a poner, tiene como tres patitas y justamente paté porque forman la pata o, una, o cuatro patas de oca o de cisne ¿sí? o de un pato que es, pertenece a la misma familia Parecen esa pata. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver eh, la pata de la oca, la pata del pato, <ríe> la pata del cisne con la cruz? Tiene que ver muchísimo porque está lleno de simbolismo para el iniciado. Recuerden que la oca o el cisne, primero, ¿saben ustedes del juego de la oca? ¿Han oído hablar sobre él? El juego de la oca es un juego iniciático, es un juego lleno de enseñanzas que se viene practicando desde los antiguos egipcios y encierra también secretos y verdades. Es el avanzar del alma, la evolución, vida tras vida. Y el cisne o la oca, fíjense ustedes, es un animalito que es acuático, terrestre y aéreo y también encierra el espíritu en él por esa pureza de blancura. O sea, los cuatro elementos están ahí, de forma simbólica, por supuesto. Y también tenemos los tres colores del iniciado en una oca, o en un cisne, o en un pato. Blanco, en un pato blanco, porque los patos hay muchos colores, pero también hay blancos. La oca no es blanca totalmente, el cisne también. Eh, estos colores son el negro de la carne, porque la carne es más bien oscura, es el blanco del plumaje y es el rojo de la sangre, negro, blanco y rojo, son los colores de la alquimia, son los colores del iniciado que simbolizan la etapa del guerrero, de la muerte, del ego, la etapa en negro, la etapa de la blancura, de la purificación, del sacerdocio y la etapa del rojo de la sangre de Cristo, de la purificación y de la perfección, cuando uno ya entra a esa realidad superior o a esa realidad de nos. Qué extraordinario, ¿no? Esto no lo van a encontrar en cualquier lado. De hecho, toda la plática que hemos dado es una plática realmente única para revelar muchas cosas. Y hay mucho más, por supuesto. Pero eso, eso lo tenemos reservado para los más cercanos. Espero que ustedes que están detrás de la pantalla sean también los más cercanos. Y bueno, muchísimas gracias por haber llegado hasta este, esta hora y media de plática y gracias a ustedes que nos acompañaron en este Día de Lluvia. ¿eh? Y hasta aquí entonces, nos despedimos, hasta la próxima. ¿eh? Bye bye, gracias.